o sea, no, Igual. Vengo en representación de la Asociación Mercado del potrillo. Es importante trabajar en equipo ya que, como dice la palabra, si somos unidos podemos obtener muchas cosas, pero si no somos unidos no se podrá avanzar en nada. Mi nombre es Elior pues como es una asociación de, de productores eh, nos dedicamos a cultivar los cultivos y llevarlos al mercado del poterillo Mi nombre es María Floralba Rodríguez en este momento se está sembrando repollo, coliflor, brócoli acelga se siembra zanahoria Así, huertas pequeñas. El día a día de mi parcela es, pues, trabajarlo de la mañana hasta las 12 y de las 12 hasta las, hasta las 4 de la tarde. El día a día es, eh, cuando está de cosecha, ir a cosechar y bajar al mercado a vender los productos. Pues nosotros ahorita estamos cultivando lo que es menos químicos, ¿no? ya que pues un tiempo teníamos los productos con bastante químico, donde nosotros mismos, por capacitaciones que nos han dado, caímos en cuenta y tomamos conciencia de que nosotros estábamos haciendo las cosas mal. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros miramos de que había que bajar químicos. No podemos decir, no podemos decir productos como le digo, agroecológicos, dirígidamente no, sino un poco más o menos limpios de químicos. Eh, para nosotros cuidar la tierra significa sostenerla en medio de todos los cultivos, variarla para que no se degenere y no siga produciendo a diario. Cultivar la tierra es más primordial que... Uno de porque es el sustento de nuestras familias o de la sustento de mi familia? Pues para mí significa cuidar la tierra, en primer lugar hacer una... para cuidarla hacer una siembra de, de, ¿qué le digo? de árboles que nos, nos sostengan el, el medio ambiente y, y por eso también debemos hacer, para cuidar nuestra tierra debemos sembrar cambiar de, de cultivo, no, se va, no solo se va a un solo cultivo, porque se va a un solo cultivo es lo que viene y desgasta la tierra. Entonces uno cuida la tierra haciendo así. La preocupación que nosotros tenemos es el mercado, porque a tiempos hay que en los mercados cuando están escasos los productos alza, ¿no? Y cuando hay mucha abundancia, la, el, la baja del precio a uno lo perjudica mucho porque uno no saca los, los costos de los insumos que no gasta. La preocupación es seguir en, el, en, el, en el lo que estamos, no vendiendo, por ejemplo, saliendo a las plazas del mercado a la una de la mañana para luego entrar otra vez a la una de la tarde después de acabar de vender. Y ahora con estas capacitaciones que nos están dando, pues podemos cambiar de ahí. De, de rutina para decir desde la tecnología poder ofrecer nuestros productos y poderlos suministrar o posiblemente a, a domicilio pues cuando iniciaron los talleres la expectativa mía fue eso de que yo preguntarle al, al instructor y decirle vea señor instructor yo no tengo, no tuve la primaria, ¿puedo seguir ahí? Y él me respondió, claro, se puede seguir, ¿por qué no? Tengo este, tengo mi edad de 66 años, ¿puedo seguir? Sí, puedo. Y así fue como yo ingresé y seguí, y seguí, y hasta ahora estoy aquí. Me parece una experiencia bonita, porque yo nunca me había metido a una sala de internet a tocar un computador. Siempre ha sido trabajar, y trabajar, nada de computadores. Uh -huh. No, pues fue muy bueno porque yo me di cuenta que era muy, muy bueno para nosotros poder avanzar y, y si Dios quiere uno entrar en las redes ya sociales para poder buscar buenos mercados para nuestros productos. Yo desde el, desde el inicio que se comenzó esto, como le digo, en, en Guatemala que nos hubiera dado la capacitación, me interesó esto y me llamó la atención. A pesar de que uno no tiene conocimiento del, de la tecnología, pero con los instructores que han sido unas buenas personas, nos han explicado qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Para las ventas me parece algo bueno, porque uno puede promocionar los productos que uno siembra, pues la importancia de, de, de poder vender por las redes sociales es poder llegar a, todo, a todas las, las amas de casa, ¿no? ya que pues, las amas de casa son las que solicitan los productos del campo para que así sean, como dice la palabra, del campo a la mesa. lo largo? El compañerismo con los compañeros que estamos, eh, de ustedes como profesores, eh, la paciencia que han tenido para enseñarnos a manejar el computador, para hacer todo lo necesario que nosotros es una aventura nueva que estamos emprendiendo. Pues, cultivar lo que es orgánico porque les dejaría a, mis, a mi descendencia esa enseñanza de que no se vaya al químico sino que nos vamos al orgánico que sería una alimentación más sana. Pues esto nos serviría para, para podernos conocer más porque, como decimos nosotros, a veces vivimos en el mismo, en, en el mismo campo pero no nos, no nos conocemos y con esta tecnología podríamos estar más en contacto y, con, y darnos los conocimientos de los unos a los otros. Pues ya aprendiendo más, ya iríamos con toda la asociación para pues, poderles informar lo bien que nos ha ido, aprendiendo, pues aprendiendo, yo que nunca había tocado un computador, ¿ves? enseñarles a ellos también para que sigan. Eh, aprender totalmente a manejar el, el computador para socializar más y entrar a, a vender normalmente ya en el sistema con el computador. Pues sí, yo los invitaría a todos los compañeros agricultores, no solo de, de mi. Corregimiento, sino del departamento de Nariño, como es o también el corregimiento de Obonuco, Catambuco, Hongobito, que pues esto es muy bueno, ya que se aprende bastante. Pues de mi parte, los invitaré a todos, a todos los agricultores, a los que pues que aprendamos, más que todo, pues, para poder vender nuestros productos que se vendan muchos más, ¿no? que llegue a la canasta familiar de aquí de, de Nariño o de aquí de Colombia, para que se den a conocer. Yo de mi parte a los compañeros del campo les invito a que se asocien porque es muy bueno para nosotros poder sobresalir y seguir adelante con todos nuestros proyectos que queramos emprender.